Hola a todos y a todas, bienvenidos. Estamos en un nuevo ciclo de charlas de la Fundación Vía Libre. En esta ocasión vamos a estar realizando entrevistas en profundidad para comprender la relación entre ética e inteligencia artificial. Venimos trabajando hace tiempo en Vía Libre con estos temas, así que van a poder encontrar tanto en nuestro sitio web o mismo acá en el canal de YouTube diversos materiales para explorar e ir viendo y poniéndose en conversación. Hoy nos vamos a preguntar cuál es el lugar de la ética, en los desarrollos de inteligencia artificial. Para eso estoy acá con Luciana Benotti, Laura Sion, y Laura Lons Alemani. Bienvenidas. Luciana Benotti es doctora en informática del Instituto francés de investigación informática y Automata automatización. Y es profesora de ciencias de la computación en la Universidad Nacional de Córdoba. Investiga en el CONICET, tecnologías para el sistema de diálogo y sus interacciones con aspectos sociales y contextuales. Laura es doctora en bioestadística de la Universidad de Iowa, dije bien Iowa, <ríe> en Estados Unidos e investigadora de CONICET en el Instituto de Cálculo de la Universidad de Buenos Aires. Trabaja en, en investigación con datos de salud desde 1999 e integra uno de los comités de monitoreo de estudios del Instituto Nacional de Salud Mental en Estados Unidos desde 2017. Laura Alonso Alemani es doctora en lingüística y trabaja en la Universidad Nacional de Córdoba. Trabaja en aplicaciones de procesamiento del lenguaje natural utilizando aprendizaje automático. Le interesa cómo el aprendizaje automático, especialmente el aprendizaje no supervisado, puede contribuir a entender mejor los fenómenos lingüísticos y facilitar la creación de herramientas. En los últimos tiempos también se interesa por el impacto de esas tecnologías en la vida de las personas, cómo entender ese impacto y tomar decisiones al respecto. Bueno, espero que haya hecho bien sus presentaciones. <ríe> ¿Alguna quiere agregar algo? Bueno, empecemos. Perfecto. ¿Qué queremos decir con ética en informática? Ya, eh, ahí voy. Con eh, algo medio general, ¿no? Eh, a ver, si sí. Ética, nos referimos... Eh, tres, hay, hay tres principios fundamentales. Uno es el de respeto por las personas, los animales y el medio ambiente, y su autonomía. El otro suele ser el de justicia, es decir, que tratar a todas las personas de manera justa, equitativa y digna. Y el tercero, el de bienestar de quienes participan directa o indirectamente, en este caso, de desarrollos de inteligencia artificial. Este principio también se conoce como el principio de beneficencia o de no hacer daño. Igual esto es como muy abstracto. Eh, son, son principios establecidos, y me arriesgo a decir, sin ser filósofa desde un punto de vista filosófico. Eh, pero bueno, estos principios rigen eh, en el plano práctico y concreto, son los que están detrás de los derechos humanos, eh, en lo que a ética concierne, y también eh, están detrás de acuerdos internacionales y de leyes internacionales y locales que hacen posible implementar en nuestro día a día los derechos de las personas. Estaría bueno que alguien retome esto desde un punto de vista un poquito más concreto. Lau. Sí, o sea, eh, están está muy bien eh, las leyes eh, que, que tenemos en, en los países y de hecho Argentina es un país que tiene eh, unas leyes muy interesantes, es un país garantista, es un país que ha adherido a la Convención Internacional de los Derechos Humanos que tiene rango constitucional eh, y, y eso garantiza, eh, por lo menos en la teoría, muchos derechos como por ejemplo el derecho a la no discriminación que es uno eh, con, lo, con el que hay muchos eh, problemas o, o con el que entran en conflicto muchas eh, aplicaciones de eh, informáticas, ¿no? que, que vamos a ver que, que por ahí discriminan, eh, terminan discriminando a algunos grupos. Eh, y está, está muy bien, ¿no? las leyes eh, están ahí, eh, pero luego en, en la práctica hay cosas que van mucho más allá de las leyes, porque las leyes están cuando hemos conseguido madurar... Un, eh, un conflicto o, o, una, o una decisión social. Pero antes de llegar a, a cristalizar en leyes, también hay cosas que funcionan como normas en, en nuestra sociedad y que también queremos eh, tener en cuenta, aunque no sea con rango de ley, si sí las queremos tener en cuenta para... Eh, regirnos por esas normas en el, eh, en el comportamiento tanto de las personas como de los sistemas que interactúan con las personas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros sabemos que los estereotipos y la invisibilización, lo sabemos ahora, hace un tiempo no lo sabíamos, ¿no? O no lo teníamos tan claro. Que los estereotipos y la invisibilización hacen mucho mal. Entonces, entre nosotros nos estamos diciendo eso, ¡eh! ¿Estás estereotipando? No, no, no... Eh, ¿Por qué, yo qué sé, eh, que alguien, un, una persona puede jugar con autitos sin que eso signifique que, eh, no sé, toda una serie de otras cosas? ¿Le gustan los autitos? ¿Qué, qué más significa eso? ¿no? Eh, eh, eso que tenemos muy claro entre nosotros todavía no, tengo, no tiene rango de ley, pero sí nos sirve para organizarnos eh, como personas y también queremos que las... Eh, que los sistemas automáticos que interactúan con nosotros como personas eh, puedan respetar esas, esas normas. Y luego hay cosas que son todavía menos generales, hay cosas que por ahí eh, afectan a una comunidad, pero la afectan así eh, de una forma muy, diríamos, objetiva. ¿Sí? Esto de los estereotipos, es bastante objetivo, no es una cuestión de opinión, es una cuestión bastante consensuada. Bueno, también hay cosas que están consensuadas pero que afectan solamente a una comunidad, ¿no? Como, por ejemplo, eh, ¿qué pasa con las personas que tienen algún trastorno de salud mental? ¿Sí? Tenemos bastante claro cómo se articulan las discapacidades, por ejemplo, con el sistema educativo, sí que cuando hay eh, una discapacidad conocida y... y, y y reglamentada, bueno, se, se adaptan los métodos, los contenidos, pero no para otros casos como trastornos de salud mental, ¿sí? Bueno, eh, queremos que esas cosas también formen parte de eh, las, las normas que respeten los sistemas automáticos, ¿cierto? Claro, pero sí, ahí va, entiendo lo que decís, pero... ¿Cómo podemos incorporar esto, ¿no? que es tan poco sistemático, como venís diciendo, y personal? Eh, me parece que una cosa importante a tener en cuenta es que, que estos software no surgen de, de la nada, digamos, que alguien los está haciendo. Eh, que hay alguien que tomó las decisiones que llevan a que el software sea como es. Es decir, los software adentro tienen valores, normas, intereses económicos, suposiciones, eh, de cómo es el mundo o cómo debería ser el mundo, y ese conjuntos y normas muchas veces estamos viendo que no coinciden con los principios fundamentales que mencionaba Laura al principio. ¿Y por qué es eso? Porque el tema es quién está tomando esas decisiones hoy. Las que están tomando esas decisiones hoy son las, eh, los monopolios tecnológicos y toman las decisiones las están, que están ocultas adentro de un software eh, esos algoritmos, en general, son propietarios y cerrados y nadie los puede auditar. Eh, y yo quería mencionar dos requerimientos para empezar a incorporar esos principios. Por un lado, esto de que los programas puedan ser auditables por un grupo de personas que sea independiente de estos intereses, que, de estos valores y normas que están regidos solamente por, por un objetivo de negocio de una empresa. Eh, y segundo, que los desarrolladores, los desarrolladores de software, eh, nos demos cuenta de nuestra parte de responsabilidad, de la responsabilidad compartida que, te, que tenemos en el impacto de las tecnologías, el impacto social que tienen las tecnologías que creamos. Eh, tenemos que entender que ninguna tecnología es neutral, y en particular las tecnologías digitales no son neutrales, y estar sensibilizados para ver los beneficios y también la parte negativa que tiene lo que hacemos. Sí, y un poco, eh, muchas veces cuesta implementar esto que dice Alu. Bueno, esto eh, es una cuestión eh, objetiva, ¿no? Eh, que se puede auditar. Parecía que solamente se pueden auditar las cosas que se pueden medir en miligramos, ¿no? O en decibelios o en eh, volumen, ¿sí? Y, y no es así. Muchas veces hay como un escudo en, en esto es subjetivo, esto es una cuestión de opinión. Eh, y hay muchas cosas que no son cuestión de opinión, primero porque hay leyes que no son cuestión de opinión, ¿sí? eh, aunque tengan un margen de, de interpretación, eh, es solamente un margen, <risa> hay una parte que no es un margen, ¿sí? que es dura, digamos, eh, y, y luego porque eh, hay, como decía la, la Lu, un oscurantismo, ¿no? una, una opacidad en, en el software, como que uno no sabe qué pasa dentro del software, pero además... Pareciera que, que ese, esa opacidad es eh, eh, oscurantismo, se, se exagera un poco. Es como que, no, esto es un software muy complicado, que no lo entenderías. Decís, hombre, capaz que sí, que lo entendería, ¿no? Lo, lo miremos, <risa> vamos a mirarlo y veamos cuánto de esto realmente se puede entender y realmente no es una cuestión de opinión, Me ¿sí? parece que, que eso es, es importante como empezar a a separar, es eh, decir, hay toda una parte que ni es subjetiva ni es demasiado complicada, que es la mayor parte. Sí, como este miedo a, ante lo desconocido, ah, ya no lo entiendo, listo, ya, esto imposible, ¿no? Bueno, ya fuiste diciendo un poco, pero ¿cómo se implementa? ¿Cómo se implementaría esto? Una sí. gran pregunta. Sí. <risa> Difícil. Sí, sí, es, es una... Es una pregunta difícil, pero no tan difícil, porque, bueno, eh, eh, en, se ha hecho en otras áreas, ¿no? Entonces, por ahí eh, hay que eh, básicamente garantizar que los productos informáticos eh, respeten las leyes, los consensos sociales y los valores de una comunidad, ¿sí? Y, y eso quiere decir garantizar que no van a hacer daño, ¿sí? garantizar que en, en el caso daño ni directo ni indirecto, ¿no? porque a veces no es un daño directo, pero es un daño indirecto, como cuando, por ejemplo, como cuando por ejemplo mirad, eh, cuando eh, se, exa, se, se crispa eh, a la comunidad o cuando eh, creas adicciones, ¿sí? que no son daños directos, pero sí indirectos. Luego otra es que van a hacer todo lo posible para prevenir los posibles daños, ¿no? Que van a eh, pensar eh, en qué daños pueden llegar a ser, ¿no? Es como que alguien viene y te dice, es que yo nunca habría pensado que esto habría podido suceder. ¿Cómo no lo habías pensado? No habías pensado nada. Por eso no se te había ocurrido que, que podía suceder esto, porque claro, eh, vos no que llevas 10 años trabajando en, esta, en esto, ¿no? Es como cada vez que, que los magnates de, de los... Eh, de las corporaciones van a pedir disculpas a, ante ante los legisladores porque no se les había ocurrido que podía pasar lo que pasó Decís, hombre la primera vez te la creo pero cuántas veces llevan ya pidiendo perdón no es eh, me suena mucho es mejor pedir, pedir perdón que pedir permiso lo cual es directamente eh, no respetar eh, el, la integridad de, del resto no el luego eh, en el caso de que incluso eh, teniendo, pensando, previniendo, eh, tenés, suceden cosas, ¿sí? bueno, que, que se va a hacer todo lo posible para detectar lo más rápido posible eh, es, eh, estos daños y que se van a habilitar los mecanismos para subsanarlos, eh, que se, va, se le va a dar voz a, a los afectados, que se va a, a, a educar, a, a, a los afectados a, a, a los usuarios, a los clientes, para que puedan eh, ser críticos con respecto a las, a, a, lo, a las aplicaciones, a las soluciones de, de software y, y, y, y darles canales y que esos canales efectivamente sean escuchados para eh, manifestar sus, sus posibles problemas ¿sí? y que luego van a ser, a ser tenidos en cuenta y se van a, a van a estar previstos mecanismos para que las soluciones se implementen rápidamente ¿sí? eh, y todo esto es pensando en riesgos que en realidad hay mucha gente que dice no hay que pensar no hay que tener ese pensamiento de estar mm, pensando en los riesgos sino que hay que tener la, la visión inversa hay que pensar en los derechos no pensar cómo eh, subsanar los daños, sino cómo garantizar los derechos, ¿Sí? que es una, una forma mucho más preventiva de pensar, no solucionar el daño, sino prevenir el daño. Es decir, bueno, a la gente se le tiene que garantizar que no va a haber discriminación. Y tenemos que pensar en el, so en el software, en los sistemas de, de inteligencia artificial, que son como más complejos y que por eso como que nos cuesta más eh, pensar en, en todos esos impactos, porque como el... el las soluciones en sí son más complejas, bueno, pensarlas desde este punto de vista garantista. La gente tiene derechos y esos derechos tienen que estar respetados siempre, ¿no? En lugar de pensar en los riesgos. Y, y, y esto que estoy diciendo es como muy eh, abstracto, sí, pero, pero en realidad si pensamos, bueno, es en personas eh, con discapacidades, ¿no? Qué bueno que siempre cuando eh, desarrollamos un software, tener en cuenta que no va a suponer eh, una barrera, que no va a estar creando barreras para personas con cualquier tipo de discapacidad. No solamente física, no solamente personas ciegas o personas eh, eh, sordas, sino personas que tienen problemas para eh, tolerar eh, ruidos, eh, mucho ruido, por ejemplo. ¿no? O, eh, por ejemplo, eh, si, si hay partes de la población que no están suficientemente representadas en, en un determinado mecanismo que igualmente no van a ser discriminadas. Por ejemplo, históricamente, eh, los, eh, los bancos tienen unos, unos programas basados en inteligencia artificial que deciden qué persona va, tiene, tiene más probabilidades de ser un buen pagador ¿no? eh, y darle un préstamo. Históricamente, a las mujeres les han dado menos préstamos porque hay menos casos de mujeres que devuelvan sus préstamos a tiempo porque históricamente ha habido menos mujeres que han pedido préstamos, porque antes las mujeres no manejaban plata autónomamente. ¿sí? Entonces, como no claro. había datos de mujeres que devolvieran sus préstamos a tiempo, no les daban créditos a las mujeres. ¿sí? bueno Y eso es responsabilidad de quien elabora, quien arma el software, pero también es responsabilidad de los gobiernos eh, y de las entidades reguladoras que tienen que estar viendo que esto suceda, y también de vuelta, no, no solamente de una forma punitivista, ¿no? es de decir, pongo sanciones cuando sucede una discriminación, sino una forma eh, de, de derechos, incentivando, con un, programas de incentivos, para quienes muestren que están garantizando derechos. ¿no? Está bien. Qué lindo. Sí, unas propuestas, eh, la verdad que pudiste resolver re bien. Tenemos desde dónde pensar el tema y hasta con qué propuestas podemos seguir avanzando, ¿no? Eh, algo que se me pregunto mucho porque yo no soy del palo, pero me, me preocupa a veces. Digo, ¿los desarrolladores de software estudian ética tienen algo de estos temas en la carrera o es algo que uno se encuentra después? ¿Cómo, cómo lo ven ustedes esto? Eh. Bueno, de, digamos, desde mi punto de vista de informática, eh, desde que fui a la universidad y, y todas las carreras que conozco y lo que he estado investigando, es que ética en general no, no se estudiaba en las carreras de ingeniería en sistemas, de licenciatura en computación, eh, salvo algunas excepciones. Eh, digamos, eh, pero ahora es como que está esta crisis ética, esta discusión sobre qué es necesaria la ética, y todas las universidades en distintos lugares del mundo están corriendo a incorporar ética a sus carreras. Eh, el tema es que digamos todos en estas materias se discute que el software tiene impacto social positivo, impacto social negativo. Eh, sabemos que la computación, en particular en la pandemia, nos, nos dimos cuenta todos de que eh, la informática es muy necesaria. Eh, si estuviéramos en este aislamiento sin computadoras, ¿se imaginan lo que hubiera sido sin las herramientas que tenemos hoy en día? Eh, pero el tema de estas materias que se están empezando a agregar ahora es que no discuten por ahí eh, preguntas importantes como, ¿qué, digamos? Una vez que incorporemos esas materias, ¿nos podemos quedar tranquilos? Eh, digamos, eh, todos sabemos eh, que, que estas tecnologías tienen un impacto positivo, pero ¿cuáles son los impactos negativos? Eh, ¿Y quién está, eh, por qué están impulsados o cuáles son los incentivos, como decía Laura, de esos impactos negativos? Eh, entonces, enseñar ética a los desarrolladores en mi opinión, es importante, pero no alcanza. Es necesario, como también mencionó Laura, que haya leyes y regulaciones para controlar a los monopolios eh, que manejan esta tecnología del software. Perfecto, perfecto. Sí, bueno, tal cual. Entonces, deberíamos pensar, tal vez, qué contenidos de ética son relevantes, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuáles son los contenidos relevantes? Retomo yo... Es una pregunta difícil esa que hiciste, pero antes de ir a esa pregunta, retomo yo un poquito lo que decía Luciana, porque Luciana decía desde, desde como informática, bueno, yo como bioestadística, en, en las carreras de estadística uh -huh. eh, tampoco hay mucha ética. En bioestadística, como vas a estar eh, con datos de personas, quizás en, en, en lo laboral sí tenés la, la, la formación ética, porque que viene de, de, del ámbito de Ciencias de la Salud, que, que, que tiene como muy avanzados estos conceptos. Claro. Eh, pero el único contexto en el que aparece es un poco, eh, quizás, las asociaciones profesionales, pero esto ya es una vez que ya saliste, ¿sí? O sea, las, asociaciones, la, la, las asociaciones profesionales de, de estadísticos y estadísticas, y de informáticas y informáticos, eh, tienen cierta normativa de ética, pero no se da en, en o sea, tanto, no, no se solía dar, y ahora sí, como decía Lu, está todo el mundo pensando en cómo incorporar esto eh, en las carreras de informática y eh, eh, supongo que de estadística también, eh, porque de alguna manera la inteligencia artificial es, se complementan las disciplinas, eh, ¿y, y qué contenidos, <ríe> eh, que ahora voy a la pregunta que hiciste Lu, eh, Lu, Ale, eh, y bueno, Voy a ir a lo general, a lo mío es la generalidad, después alguien retomará más en concreto, si, si pueden. Pero, eh, adhiero, a ver, esto no se resuelve copiando los contenidos de universidades de países eh, angloparlantes, ¿sí? O sea, necesitamos una, so, o sea, nuestra sociedad tiene su propia idiosincrasia y sí, hay diferencias muy importantes en los países donde esta discusión quizás viene más avanzada sobre estos temas, eh, pero... Eh, y también vienen pensando un poco más en cómo enseñarlos porque tienen más recursos que nuestra región, ¿sí? Pero no, no, el, el transporte directo, de lo que pasa en países angloparlantes de altos recursos, no traduce bien aquí. Eh, me parece... entonces habría que considerar escenarios locales, ejemplos locales de cómo aplicar la ética a la inteligencia artificial. Eh, y quizás hay una tentación a veces de decir, bueno, enseñamos los principios básicos, enseñamos las leyes, ya está, lo que pasa es que si no lo conectas con la disciplina, si no lo conectas con la informática, con el análisis de datos, eh, y casos bien concretos, mmm, <risa> no, no puede estar divorciada la ética de la inteligencia artificial, o sea, no, te, te doy, además te agrego una materia de ética, un curso de ética, eso no, definitivamente no va a funcionar, si pudiera tener un mundo ideal, ya que estamos, Lau planteó también un mundo bastante ideal, así que vamos por el mundo ideal, eh, apostemos ahí, eh, los, de, los, los contenidos de ética deberían, eh, si me das, si yo, si en lauralandia, como digo a veces, en lauralandia sería la materia más atractiva, el contenido más atractivo de todo el programa que enseña inteligencia artificial y ciencia de datos. Y... Eh, sobre todo, o sea, y en esto me refiero tanto a, pro, a, a programas formales de grado y posgrado en institutos y universidades. Esto es para las personas que hacen docencia en esas instituciones que no sé, que están viendo esto. Eh, y también a los cursos menos eh, estructurados. Sí, me parece que esto es, es una cuestión transversal. O sea, en, en todo lado debería introducirse este tema. Sí, entonces, y estaría bueno que fuera la más atractiva y no la materia plomo que todo el mundo deja y abandona, y capaz que ni se gradúa porque no quiere tomar esa materia y sale al mercado laboral sin ella, o sea, tiene que ser la más atractiva. Y en esto que estoy diciendo, medio que me pregunto que quizás no debería ser un, un curso dentro de un programa, sino que quizás en los distintos cursos debería entrar el contenido también, no sé. Tengo, por ahora tengo más preguntas que respuestas y, y es algo que hay que pensar colectivamente eh, entre la gente que enseña estas cosas. Eh, eso sí, es un desafío muy importante porque requiere una, un, una aproximación interdisciplinaria, ¿sí? Eh, para, que no sea, para que sea práctica, quienes enseñan estos contenidos tienen que eh, tener competencias de ética, tienen que tener competencias de derechos humanos, legales, de computación, análisis de datos, todo eso a la vez y además ser un buen docente. Eh, ¿sí? Así que es complicado. Eh. Está, está, está difícil, pero bueno, en este mundo ideal podemos pensar que no es imposible, ¿no? Estaría bueno que alguien complemente con algún algo más, con, eh, claro, más algún, concreto. ¿eh? ¿Se les ocurre algún ejemplo concreto donde podamos ver esto? Yo tengo un ejemplo concreto eh, de un posible software, digamos, ahora que estamos todos pensando en la vacunación, supongamos que tenemos que hacer un software para para hacer vacunación a nivel regional, en alguna región de un país, eh, donde en este sistema se anotan las personas, el sistema define el orden de asignación de turnos. El ordenamiento, bueno, sabemos que hay prioridades para la vacunación, por la edad, las enfermedades previas, de qué trabaja cada uno, cuáles son los factores de riesgo, pero una vez que todas esas prioridades están implementadas adentro del software, eh, controladas de que se estén cumpliendo, hay un cierto grupo de personas eh, que puede ser grande, que cae en cada una de esas categorías. Entonces, el diseñador de software quizás no le dicen cómo tiene que ordenar a ese grupo de personas, digamos. Y eso va a tener un impacto en cuándo le toca a cada uno ir a ponerse la vacuna, eh, porque es el sistema el que está asignando los turnos. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo lo ordenamos? Entonces, el diseñador puede decir, bueno, eh, una decisión completamente inocua, que no afecta a nadie, es lo hago alfabéticamente. Entonces, supongamos que lo ordenamos de la A, la B, la C hasta la Z. Eh, pero resulta que ese sistema lo implementan en el estado de o sea, Jalisco, por ejemplo, en México, donde hay muchos apellidos de origen náhuatl, eh, que empiezan con X, con T, y por lo tanto, este sistema en el que hay gente náhuatl y gente que, que no es de origen náhuatl, está dejando para el final eh, a la... Para, en ese grupo, siempre, sistemáticamente, y esa es una de las palabras clave acá, a los, na, a los náhuatl, eh, es decir, los está discriminando. Entonces, dice, ah no, no, pero mi, mi objetivo del desarrollador, de, del, del grupo de desarrolladores que hicieron este sistema no era discriminar, ¿no? Entonces, son una minoría, ya tienen distintas eh, problemáticas sociales, vamos a ordenarlo al revés, ¿no? Vamos a ordenar ahora desde la Z, la Y, la X, la A, al final, porque no queremos digamos tener ese impacto social. Entonces, genial. Pero alguien agarra ese mismo sistema y dice, bueno, ahora vamos a usarlo en otra región, en otro país, en la Patagonia, en Argentina. Bueno, en la Patagonia hay personas descendientes de Mapuche, que sus apellidos, en mayor parte, empiezan con las letras C, que es muy frecuente, la letra H. Eh, ahora ese sistema en producción en, en Patagonia está discriminando mapuches. ¿no? Entonces, este tipo de casos de estudios contextualizados eh, a la realidad de cada región, es importante que empecemos a desarrollar para eh, que, como decía Laura, no, no podemos copiarnos el contenido curricular de estas cosas de, desde otros países, porque las problemáticas sociales, el impacto social es diferente. Entonces, eso, nosotros en Ciencias de la Computación estamos muy acostumbrados a copiarnos currícula de otros países. Para, para materias técnicas nos la pasamos diciendo, la computación es un, es un área en la que no hay ningún problema, puedes estudiarlo acá, puedes estudiarlo en cualquier país, es lo mismo. Pero en este tipo de cosas necesitamos material desarrollado acá. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Y, y yo sumaría... Eh, le daría una, una cosa más a esto, ¿no? Como que muchas veces hay eh, un, una distancia muy grande entre los contenidos canónicos de ética, no necesariamente los contenidos que se dan en el norte, sino los contenidos de ética. Como si agarras un libro, lees que pone ética y son cosas muy abstractas, como lo que veníamos diciendo: derechos humanos, discriminación, estereotipos. Y los informáticos están acostumbrados a trabajar, con los informáticos, estamos acostumbrados a trabajar con cosas mucho más precisas, mucho más concretas, que involucran mucha menos vaguedad. Sí, por ahí son cosas muy abstractas, pero no son vagas. Entonces, hay una tensión ahí, y como una especie de, de, esto no va conmigo, mi oficio, ¿no? no tiene que ver con estos conceptos abstractos, tiene que ver con el día a día de hacer programas concretos. Entonces, como que las, la materia de ética tiene que eh, tratar de, de, de cubrir esta distancia, probablemente con estos casos prácticos que, que decían Luciana y Laura, ¿no? con casos eh, concretos en, en el que se... Se va desde el concepto abstracto de la discriminación a cómo los sistemas eh, automáticos, ya sea inteligencia artificial o no, eh, sistematizan, amplifican esta discriminación eh, a un nivel que va mucho más allá del nivel humano, porque las máquinas no duermen y trabajan los siete días de la semana, 365 días al año, ¿sí? y eh, cómo... El informático que está implementando ese sistema tiene eh, un, una parte de responsabilidad en, en eso y puede efectivamente pensar en, en, esas, en ese impacto con respecto a ese concepto abstracto no hay, no hay una distancia no hay un abismo no hay una grieta hay un camino y probablemente la, la materia de ética nos tiene que ayudar a recorrer ese camino ¿sí? entre el lo concreto de nuestro día a día y a dónde queremos llegar como sociedad o a dónde no queremos llegar como sociedad, ¿no es cierto? Tal cual. Bueno, me gustaría también pensar, o sea, ya, no, más allá de lo individual, de lo que se puede preguntar cada uno, eh, ¿cuál sería el impacto de quienes financian el desarrollo? ¿no? Ya no tanto en quién es, quién efectivamente está ahí pensándolo, sino quienes financian. ¿Cuál sería el impacto? ¿Cuál es? Bueno, yo un poquito ya hablé de eso, así que agarro la pregunta. Eh, bueno, desde mi opinión, los que financian el desarrollo de software toman todas las decisiones importantes. ¿No? Eh, estas decisiones se ven afectadas, o sea, no es que sean unas decisiones que las toman en el vacío, sino que se ven afectadas por cómo eh, reaccionan sus clientes, pero principalmente las empresas eh, que se dedican a financiar el desarrollo de software, eh, lo que quieren es maximizar sus ganancias. Eh, y entonces se enfocan en la mayor parte de su mercado, lo que les da la mayor parte de las ganancias. Eh, entonces, eso es lo que... Como resultado, los impactos sociales negativos para la mayor parte de la gente son muy sutiles. Decir, no son cosas que nos demos cuenta rápidamente, digamos, no son cosas que salten a la vista para la mayor parte de la gente, eh, pero no por eso menos importantes a largo plazo. Por ejemplo, un pequeño cambio de opinión sistemático que se va haciendo todos los días nos puede llevar a comprar ciertas cosas que no habíamos pensado en comprar antes porque nos están trayendo una publicidad continuamente desde distintas maneras y personalizada para nosotros, nos puede llevar a alejarnos de ciertos amigos eh, o a cambiar nuestra percepción, por ejemplo, de quién vamos a votar. Si nos movemos a hablar de, eh, no de la mayor parte de la gente, sino de las minorías, como mencionaba ahí Laura también antes, eh, hay minorías que directamente se ven excluidas de, de determinado software. Y ese también es una decisión de, de quienes financian, es una decisión de no hacer algo determinado. ¿no? Eh, por ejemplo, hay un montón de software que tienen editores de texto. Cada vez que nosotros vamos a escribir algo, por ejemplo en Twitter o en Facebook o donde sea, la parte de software en la que escribimos se llama editor de texto. Si esos editores de texto no están preparados, no son legibles, digamos, por un software, un lector de pantalla que usan las personas ciegas, ese software se vuelve inusable para toda esa población. Eh, y eso, digamos, no es un impacto sutil, es directamente no puede usar ese software. Si ese software está en el, entre un derecho de esa persona, por ejemplo, volviendo al tema de vacunación, en su posibilidad de anotarse para un turno de vacunación, quiere decir que esa persona no puede acceder a su derecho, no lo puede hacer de forma autónoma, al menos. ¿no? Entonces, ese es, es algo grave eh, y un impacto no sutil para esa minoría. Eh, algo que quería agregar sobre los defectos sutiles, sobre la mayor parte de la población, es que son fenómenos complejos, eh, pero no por eso es como, no podemos hacer nada de eso. Eh, y algo grave también que pasa en esos fenómenos complejos es que hay poca investigación y hay, y hay poca regulación, como ya mencionamos. Eh, y... Y una razón por eso es porque estos monopolios tecnológicos son tan tan grandes ahora, que, eh, y son los que deciden qué información llega a qué persona, eh, y no están siendo investigados ni regulados porque tienen muchísimo poder, son demasiado grandes en este momento. Está buenísimo lo que comentó Lu, y, y está bueno el foco en las minorías, en donde una exclusión es muy grave y poco sutil. Eh, y son minorías históricamente excluidas. Eh, yo Hay algo que me gustaría agregar sobre esto, es que entre las minorías históricamente excluidas y los grupos históricamente marginalizados, en realidad somos la inmensa mayoría. quienes estamos sufriendo las consecuencias de estos monopolios eh, tecnológicos en, inmensos con, con tanto poder. Eh, y bueno, eh, a veces es difícil, ¿no? Eh, porque eh, el, el anteojo, el sesgo cultural viene desde la cuna y hay, hay, voy a tratar de sacarme el, el anteojo cultural angloparlante que, que llega, eh, que, que tengo, eh, y tratar de, de pensar más en, en, en nuestro entorno, y, o sea, pero a pesar de que lo, las cosas que usamos de inteligencia artificial en el día a día no, mayormente no están eh, desarrolladas en nuestro entorno y en, en, nuestra en nuestra región, en nuestros países, así que eh, yo... Tratando de, de pensar sin ser socióloga y sin ser especialista, siento que para maximizar las ganancias quienes financian el desarrollo de software, lo que están haciendo en general es satisfacer lo más rápido posible, con el menor costo posible, a las personas que pueden pagar más por, por algo. Y así, inmediatamente, es como que queda la, gran, la inmensa mayoría fuera. Entonces, ¿qué pasa después? Bueno, la inmensa mayoría termina adaptándose a cosas que no están desarrolladas pensadas para para ellas y un ejemplo que me viene o sea una, una de, las, de las de un grupo marginalizado históricamente que ya, eh, ya surgió porque bueno somos todas mujeres aquí así que eh, <risa> otra vez un ejemplo con mujeres las mujeres somos técnicamente en la mitad de la población mundial sin embargo un ejemplo así que hay muchísimos de estos ejemplos en la literatura, pero es los teléfonos inteligentes, los teléfonos, o sea, son muy grandes para que los usemos con una sola mano las mujeres, porque tenemos manos más chiquitas en promedio. ¿Sí? entonces Pero nos adaptamos y todas tenemos un o sea, todas, bueno, todas, otro sesgo de <risa> el sesgo que me acabo de mandar ahí. Eh, pero en general eh, vamos y los compramos igual y los consumimos igual y nos adaptamos, y bueno, me duele un poquito el dedo, eh, tratando de usar una sola mano, le pongo una cajita que tenga un sostén para agarrarlo y no se me caiga, ¿sí? Eh, así que ese es un ejemplo de, no perdamos de vista esto de que somos la inmensa mayoría. Eh, y que, eh, bueno, eh, esta, esta, la tecnología termina espejando las inequidades sociales, eh, que ya existen, eh, y entonces quienes financian, y volviendo a la pregunta inicial, quienes financian los desarrollos de software, tienen en su poder mucho para mejorar en este sentido, y para hacer desarrollos más inclusivos. Eh, y el resto de la sociedad tiene que exigir que así suceda, eh, a través de regulación pero a través también de incentivos como decía la o sea se puede incentivar decir si vos haces algo que incluya a la, ma a, a la inmensa mayoría entonces tenés este beneficio impositivo ¿no? E ese ser sería un incentivo eh, bueno acorde con el sistema económico en el que se inserta el mundo igual ¿no? ah, la, la verdad que más que interesante lo que estaban diciendo y los ejemplos súper pertinentes eh, una pregunta que les quería hacer era, bueno, ya hablamos de bastantes, pero ¿qué otros actores intervienen en un ciclo del software? ¿no? Para pensar también esto acá. Eh, mira, yo lo tomo a esta. Porque venimos hablando de los desarrolladores, no, Porque trabajamos eh, mucho nosotros mismos como desarrolladores y, y por ahí ten, estamos en, en ese entorno. Eh, y pensamos siempre en herramientas para desarrolladores, esta, esta cuestión más concreta, de, de llevarlo a lo concreto, de pensar en métricas que les sirvan a los desarrolladores para, en lo concreto, ver eh, qué comportamiento está teniendo su sistema el sistema que están desarrollando efectivamente con respecto a eh, conceptos eh, que sabemos que hay que proteger, ¿no? como eh, la, la equidad, a través de raza, la equidad a través de regiones eh, geográficas, la equidad a través de géneros, la equidad a través de diferentes niveles educativos. ¿tá? Es como que cuando lo podemos definir así y, y eh, podemos pensar... Lo podemos definir así de concreto, podemos de pensar en métricas concretas y, y vamos avanzando en eso los desarrolladores. Pero en realidad, en, en hacer un software, el desarrollador es una parte chiquita o el equipo de desarrollo es una parte chiquita. ¿sí? Eh, también está muy, es muy decisivo el equipo de ideación. sí eh, Y ese, en esos equipos eh, no pensamos tanto desde nuestro Lugar, y seguramente tendríamos que pensarlo también, porque de hecho los desarrolladores esas, eh, solo, trabajan sobre el problema tal como viene eh, pensado desde el equipo de ideación, y ahí puede haber un montón de. de de, de cuestiones a resolver, como por ejemplo, capaz están solucionando un problema que no era un problema, capaz está creando un problema al, al hacerlo, ¿sí? Y, y por ahí el equipo de desarrollo tiene algo para aportar en eso, es decir, mira, la métrica no me está dando, probablemente porque esto no es algo que se pueda hacer y, y capaz que estamos forzando porque no, esto en realidad no se puede hacer, ¿no? O, o no se capaz no se debe hacer y ahí está involucrado otra. Otra parte, ¿no? O sea, es como que eh, le, muchas veces eh, pensamos en el software como solamente una cosa que se programa. Pero una, el software en realidad es una cosa que alguien piensa que luego se despliega y eh, en ese despliegue o sea, se, se lleva, al, se implementa en, en la sociedad con usuarios, con clientes, lo que sea. Y, y en ese despliegue también eh, uno puede ir... Y re recolectar métricas, efectivamente se recolectan datos de cómo la gente usa su celular o el, o el navegador y por eso es que luego nos llegan las publicidades, ¿no? Bueno, de esa misma forma también se pueden recolectar y se deberían recolectar datos que nos sirvan para ver si está habiendo cuestiones como adicción, como crispación, como, eh, eh, bueno, o las que sea. Y esas, volverlas al equipo de desarrollo, volverlas al equipo de ideación, ¿sí? Son métricas que son muy objetivables ¿sí? y muy relacionables con los conceptos abstractos que estábamos diciendo, ¿no? el, el bienestar de, de, de los usuarios, la no discriminación, etc. ¿sí? Si vemos que hay un grupo de la población que está usando el, eh, esa aplicación de una forma muy distinta al resto, ¿qué pasa? Capaz que es porque no la pueden usar como el resto. ¿no? Eh, esas métricas pueden volver, al, deberían volver, el equipo de ideación tendría que incorporar como parte de su trabajo eh, eh, la recolección de esas métricas y la interpretación de esas métricas, no solamente desde la perspectiva de eh, la persona de marketing eh, que se educó en una universidad privada, hizo una maestría en, el, en, en Estados Unidos y volvió a implementar lo que había aprendido, sino también incorporando otras perspectivas que ayuden a ver, porque por ahí la persona que tiene una determinada trayectoria de vida no entiende qué está pasando porque no se le ocurre, ¿sí? Porque, yo qué sé, yo recuerdo leyendo un artículo que es, explicaba de una tele eh, que tenía reconocimiento de voz y, y re, eh, resulta que no reconocía la voz de una persona con síndrome de Down, Claro, a mí no se me habría ocurrido porque yo no he convivido con personas con síndrome de Down. Entonces necesito incorporar esa perspectiva porque yo no entendería qué está pasando. Vería el dato, vería la métrica, y no entendería qué está pasando. ¿sí? A veces con métricas, a veces incorporando personas a, eh, con diferentes perspectivas, a veces con cuestionarios sistemáticos ¿no? que también se están elaborando eh, y se están integrando bastante bien. Hay muchas formas de integrar a todas... Eh, las, los actores que están involucrados en, real, en la realidad, en el desarrollo del software, ¿no? Tal cual. Eh, otra cosa que les quería consultar, a ver qué opinan, porque todo lo que es inteligencia artificial aparece como lo nuevo, lo disruptivo, ¿viste? Esta cosa que se vende como lo nuevo, ética, Está ahora este tema de ética, inteligencia artificial, lo están hablando en todo el mundo, ya estuvimos hablando un poco de eso. Lo que me pregunto es, ¿estos problemas de ética con el desarrollo de una nueva tecnología son nuevos? ¿Es algo que es un problema de, que tenemos en esta sociedad actual en este momento o es algo que ya sucedió? Yo, sí. yo quiero, o sea, porque en, en algún momento quiero traer una buena noticia, porque en algún momento parecía, eh, o sea, tenemos que ir a un mundo medio ideal y, y se pone medio oscuro y parecería que no se puede hacer nada, ¿no? Porque eh, monopolios y cuestiones así, pero hay una buena noticia y es que eh, todo esto, lo que acaba de contar Lau, por ejemplo, de, de tener gente, equipos diversos, eh, eh, esto... La humanidad ya sabe cómo hacerlo, ¿sí? Eh, contrariamente, contrariamente a esto que se cree que, bueno, la tecnología está irrumpiendo muy rápidamente, mucho antes de lo que, que haya acuerdos sociales, de que podamos pensar las leyes, los reglamentos y armar una estructura, eh, hay que empezar todo de cero y no llegamos porque en el medio avanza la tecnología. Eh, y, y bueno, no, no es tan así, hay una buena noticia, porque en el ámbito de la salud, perdón, sesgo, pero es, eh, o sea, el ámbito de la salud me parece eh, muy, no, no solamente porque ahora está en boca de, de todo el mundo por la pandemia, sino porque lo viene, eh, lo viene madurando desde hace 60 años, ¿sí? Y ya hay un sistema que regula la ética en desarrollos de salud. Y la salud, o sea, los avances en salud se pueden considerar una tecnología también, ¿sí? Entonces, eh, ya la humanidad sabe, la humanidad sabe que, eh, ¿Sabe cuáles son las consecuencias de no, de, de no prestar atención a, a la ética en la tecnología? Son graves. A ver, eh, afectan a, o sea, la salud eh, en su desarrollo, el desarrollo tecnológico de salud, el desarrollo de fármacos, el desarrollo de la ciencia de la salud que, que, ha, que nos ha alargado la vida a todas las personas. A ver, el beneficio no está en duda, ¿sí? Pero eh, hubo muchos desarrollos que fueron dañinos. ¿Sí? Y, ave, y, y al principio la ética pasaba como medio por un costado, si bien la, la medicina tiene su voto hipocrático de no dañarás y qué sé yo, pero la cosa más científica donde empezás a poner otras profesiones, como que al principio estaba más diluida la, la, la medicina basada en la evidencia y la ética no, no estaba ahí tan presente. Pero bueno, luego de la Segunda Guerra Mundial... Sí, estoy hablando de historia antigua, de yo no había nacido, eh, por suerte. No, no soy tan... Eh, eh. Siempre ando diciendo que soy mayor por eso, eh, no tan mayor, eh, pero bueno, en, en, en, en ese, ese evento hizo que empiece a haber acuerdos internacionales basados en esto, eh, que están muy bien implementados ya en, en, en Argentina también, esto no es algo solamente internacional, sí en, tenemos leyes locales que regulan muy bien eh, los las cuestiones de ética de todo lo que sea desarrollo de salud. Y está, hoy en día están todos los diarios esto, porque con el desarrollo de las vacunas, todo lo que es vigilancia farmacológica, y esto es un, un antes en el, de, en el medio que sería la planificación del producto, ¿sí? el diseño, como decía Tao, eh, en el durante, que es en el desarrollo, y en, mientras lo vamos haciendo, y en el después. O sea, ¿cuántas veces aparece en la etapa de los diarios de la MNAT retiró... Eh, eh, tal medicación, retiró tal producto alimenticio porque tenía un problema. ¿Sí? Hay, hay todo un sistema de vigilancia estructurado que hace que entonces eh, podamos prevenir desde el diseño y después eh, evitar que esto dañe a las personas. Lo mismo, desde mi punto de vista, eh, pasa con la inteligencia artificial que esté relacionada con datos de personas. ¿Sí? y con inteligencia artificial, ciencia de datos, ¿sí? Tod todas las disciplinas que tengan datos de personas eh, y que, o que sus productos pueden afectar la vida de las personas, tengan conse consecuencias sociales, caen sobre este tipo de regulación. Se, o sea, igual, por otro lado, eh, y creo que Laucha Lau dijo esto de, eh, en tecnología eh, reina un poco la cuestión, la innovación tecnológica va más por el por el Pedir perdón antes que pedir permiso. Pero eso cuando incluye a la sociedad y tiene consecuencias en la sociedad, a ver, no es lo mismo recomendar una peli o recomendarte una, un tema de una canción que recomendar a quién le vas a dar un crédito o un trabajo, ¿sí? Entonces, cuando hay eh, cuestiones mayores en la sociedad, el costo de pedir perdón es altísimo. No podemos saltearlo entonces vale mucho más pedir permiso y estar regulados desde, desde el vamos y volviendo a salud en salud existen los comités de ética que tienen que aprobar antes de o sea, tienen que dar el visto bueno a cualquier estudio a cualquier cuestión que se hace con datos de salud entonces eh, y esos comités de ética no están no son Uno uno pensaría bueno hay médicos y médicas bueno no hay filósofes abogados Médicos, médicas, enfermeros, eh, otras funciones de la salud, también hay gente del público en general. ¿Sí? Es un comité multidisciplinario, donde las cosas se leen, los proyectos se leen desde un punto multidisciplinario y donde todos tienen, votan igual. ¿Sí? Todos los puntos de vista votan igual. Y en función de qué pasa por ahí, luego, o se hacen modificaciones, que haya... Qué hacer, y lo más importante, estos comités son independientes de las tecnologías. No es algo que el lugar donde se quiere hacer y que se va a beneficiar de la tecnología decide, sino que es completamente independiente. O sea, los conflictos de interés son enormes cuando hay cuestiones económicas eh, de por medio, entonces es importante que también sea independiente, eh, sean independientes esos, esos eh, organismos que deciden sobre estas cosas. Así que. Me parece eh, que, bueno, hay buenas noticias, ya sabemos cómo hacer esto, de hecho, empiezan a surgir regulaciones en la Unión Europea que se parecen mucho a lo que está, o sea, se, se, se aproximan mucho a las regulaciones en ciencias de la salud, a, a las regulaciones que tiene la industria farmacéutica, y esto... Eh, la, la inteligencia artificial y la ciencia de datos piensa que va a matar la innovación y contrariamente a eso, o sea, nos va, va a proteger a la, a la inmensa mayoría de cometer errores que son muy costosos, que valen en vida humana y que, bueno, personalmente creo que es el, el, lo más importante que tenemos. Yo tenía una cosita muy chiquitita que agregar a, a todo eso que, que estuvo bueno, buenísimo de, digamos, de que de que muchos de los problemas éticos que estamos hablando ahora no son nuevos, y, y los informáticos tenemos mucho la costumbre de reinventar la rueda, eh, y, y no tenemos que hacer eso, no tenemos que, que aprender de, de, de otras áreas. Eh, nada más, unas, dos, dos cositas eh, que son particulares a, a la informática, eh, con, a diferencia de otras tecnologías, ¿no? eh, Una cosa es... Eh, la rapidez y el bajo costo con la que algo se puede hacer a, a gran escala. ¿no? Digamos, sabemos con las vacunas que no es fácil el tema de escalar y llegar a todos los lugares. Eso, eh, con las, las cuestiones relacionadas a la tecnología digital, es mucho más fácil. Viajan a través de Internet, tienen cero costo de reproducción, bueno, al menos teórico. Eh, y el, el otro punto es que, hablando específicamente de inteligencia artificial, eh, Muchas de las cosas, digamos, de, de por qué un software está funcionando de una determinada manera, ni siquiera los que los crean muchas veces saben por qué está pasando eso, ¿no? Y eso se está alejando de lo que estábamos acostumbrados en computación. Antes, en computación, podíamos explicar por qué un software estaba haciendo lo que estaba haciendo. Entonces, estos dos puntos de la rapidez en la que podemos ir a gran escala y la falta de transparencia, que ya se había mencionado antes, pero que, que quería enfatizar, es algo que tenemos que tener en cuenta eh, al momento de, de adaptar estas regulaciones de otras áreas para, para, para la parte de inteligencia artificial. Nada más eso. Buenísimo. Eh, la verdad es que estuvimos hablando de un montón de cosas, tocamos millones de temas, pero eh, más que interesante todo. Eh, ya nos queda poco tiempo, así que me gustaría proponerles a cualquiera de las tres eh, como hacer como un resumen, una breve reflexión para cerrar eh, de bueno cuál es el lugar ¿no? de la ética en todo esto que hablamos. Bueno, por ahí yo algunos puntitos que me llevo, eh, que quería resaltar, es eh, algo que, digamos, como que todos estamos con este tren de enseñar ética en la universidad, es importante, sí, es importante, pero no alcanza. ¿No? El área de ética es un área que se está definiendo, que tenemos muchas cosas que traer de, de otras áreas, pero que eh, tiene sus particularidades y que, y que tenemos que participar de esa discusión de cómo se está definiendo eh, y que no solamente entonces, esté definida por los intereses de la que la financia, de los que financian el desarrollo de software. Eh, necesitamos personas desde diferentes áreas, de diferentes perspectivas. Eh, para entender cómo esta inteligencia artificial nos está cambiando, cómo nos afecta, para investigar más eso, porque se puede investigar. Eh, y bueno, como para terminar, digamos, una, nada más, como dicen los defensores del humanismo digital, eh, tenemos que configurar estas tecnologías digitales de acuerdo a los valores y las necesidades nuestras, las humanas, en lugar que estas tecnologías den forma a los humanos. Muy bueno, la verdad. Eh, ahí veo caras asintiendo, así que eh, doy por entendido que están de acuerdo. Eh, bueno, nada, creo que hasta acá llegamos por hoy, pero esta conversación no, no termina acá. Vamos a seguir dialogando, vamos a dialogar con otras áreas, con otros actores, muchos de los que mencionamos hoy, como puede ser eh, gente que esté con la regulación de todos estos temas, ¿no? Eh, hoy mencionamos un poco la necesidad de eso y de la interdisciplinaridad en, en esto, así que va, las próximas charlas vamos a, a incorporarlo para seguir dialogando. Eh, ya les podemos adelantar que nos vamos a encontrar con filósofos para que nos ayuden a hacer estas preguntas que, como bien dijeron ustedes, no se agotan, ¿sí? no es algo que que se cierra, se define un contenido de ética y termina acá, sino que constantemente nos tenemos que ir preguntando y preguntando qué preguntas tenemos que hacernos. Así que, bueno, nos encontramos la próxima. Eh, gracias a quienes están del otro lado por acompañarnos. Para enterarse de las próximas charlas, eh, pueden seguirnos en Twitter a Fundación Vía Libre. Dejamos acá por acá los links. O en nuestro sitio web, www.vialibre.org.ar. Así que, bueno, gracias a las tres por participar y por este espacio. Gracias, muchas gracias, ha estado muy bueno.